Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de birlí y bienvenidos también a esta segunda y última parte de este mini curso que hemos montado junto a Javier Marketing para enseñarte una estrategia para que logres vender más a través de tus redes sociales. Te recomiendo que si aún no has visto la primera parte de este mini curso que vayas primero a el primer vídeo para que logres entender bien esta segunda parte que se viene. Porque aquí vamos a hablar sobre cómo ejecutar una estrategia que he explicado en el primer vídeo. Así que te lo dejo por aquí para que veas esta primera parte si aún no lo has hecho. Si ya lo has hecho podemos seguir con esta Segunda parte. Recuerda que también Javier Marketing va a explicarte cómo darle visibilidad a esta estrategia. Así que te invito a que te suscribas a mi canal y al de Javier para que no te pierdas nada de todo este contenido. Empecemos con esta segunda parte en la que vamos a hablar sobre cómo ejecutar la estrategia de marketing de contenidos que te comenté que tendrías que aplicar en tus redes sociales en el primer vídeo es importante en primer lugar que tengas un plan de marketing este plan de marketing te va a ayudar para saber cuáles son tus objetivos en las redes sociales tienes que tener en claro qué es lo que quieres conseguir con tus redes sociales y tienen que ser objetivos evidentemente que sean medibles y específicos no vale con decir simplemente quiero vender más, sino que tienes que definir claramente cuánto más, o si quieres crecer en seguidores, cuántos seguidores más, y en cuánto tiempo quieres hacerlo también, es importante. Y sobre todo que sea relevante, es decir, tener objetivos SMART. Es todo esto muy importante para que logres eh, finalmente tener los resultados que estás esperando. Por otro lado, también para ejecutar esta... Estrategia de marketing de contenidos, tienes que tener bien claro quién es la figura de tu cliente ideal. Tienes que saber a quién es a quien tú quieres venderle, a quién quieres llegar, quién es exactamente tu público objetivo. No vale con decir, como tengo un negocio eh, digital, le puedo vender a todo el mundo porque estarás perdiendo tu tiempo. Tienes que definir una figura de cliente ideal a través de la cual tú sepas a quién vas a dirigirte. Y todo esto porque es importante, porque todo esto te sirve para generar el contenido de tu estrategia de marketing de contenidos. Si tú tienes en claro quién es tu cliente ideal, sabes qué le gusta, qué espera, qué quiere recibir, qué le aporta valor y en función de ello, tú realizas tu calendario de contenidos. Y el calendario de contenidos es... Muy importante para tener unas redes sociales organizadas. Tienes que trabajar con una planificación. Para ello es importante que definas la frecuencia con la que tú vas a publicar en tus redes sociales, los días que vas a publicar en tus redes sociales, los horarios y también los contenidos. Eso sería tener un plan de contenidos. Luego, tienes que pasar ya al calendario editorial. En este calendario editorial lo que haces ya es redactar cada una de tus publicaciones y también eh, definir qué imagen, vídeo o el material que sea que vas a generar para esa publicación va a acompañar tu texto. O al revés, puedes generar primero o buscar la imagen, el vídeo y luego generar el texto. Esto es indistinto a cómo lo hagas, esto es... Se hace de la forma que a ti te resulte más sencilla. Yo suelo buscar primero eh, el contenido, es decir, redactar, y luego ya busco qué soporte va a acompañar a esa publicación. Pero tú puedes hacerlo de la forma que a ti te resulte más sencillo trabajar o en el tipo de formato que más te interese eh, generar. Pero esto es muy importante. Si no tienes una planificación, tus redes se verán desorganizadas y eh, es muy fácil darse cuenta cuando no hay detrás una planificación en redes sociales por lo tanto te recomiendo que eh, hagas muchas pero muchas pruebas si todavía no has logrado identificar qué es lo que está esperando tu público tienes que ir realizando pruebas prueba realizar Calendarios con contenidos que crees que están aportando valor, utiliza las historias de Instagram, las encuestas, utiliza eh, en Facebook también encuestas, contenidos que eh, generen mucha... Mmm, Interacción con tu, con tu audiencia, con tu comunidad, hazle muchas preguntas para ir identificando qué es lo que ellos están esperando de tu marca, qué contenidos les gustan y también es muy importante que mires las métricas. Tienes que mirar las métricas de tus redes sociales, cada una de las plataformas tiene su parte de estadísticas, la tiene Facebook, la tiene Instagram, la tiene Pinterest, la tiene YouTube, la tiene Twitter... Todas las redes tienen su sección de estadísticas o puedes utilizar herramientas como Metricool, que es la que yo te recomiendo porque es la que utilizo y que realmente me resulta muy eh, intuitiva y muy sencilla para generar eh, informes, para analizar los datos. Si tú no mides, no vas a saber qué es lo que está gustando más y qué es lo que está gustando menos. No vas a saber si efectivamente tu calendario de contenidos estás yendo por buen camino o si tienes que cambiar totalmente el rumbo. Así que te invito a que te pongas en la piel de tu cliente ideal y que pienses qué tipo de contenido te gustaría a ti recibir si fueses parte de la audiencia y no fuese tu, tu marca. Piensa en ¿Qué te atrae a ti cuando entras a, una, a las redes sociales de una marca que te gusta? Y genera ese tipo de contenido que aporte valor. Hay muchos tipos de contenido. Puedes generar eh, vídeos mostrando cómo haces tu trabajo, cómo es tu servicio. Puedes mostrar por qué tu servicio es distinto. Puedes mostrar, eh, dar consejos, cinco tips sobre cómo hacer tal cosa. Puedes hablar de... Diferencias, por ejemplo, si vendes producto, eh, mostrar las diferencias entre esto o aquello. Puedes compartir efemérides, eh, fechas especiales que tengan relación evidentemente con tu marca. Contar un poco quién eres, quién es tu, tu equipo, si es que tienes eh, más personas trabajando con, contigo. Contar cómo generas tu, tu contenido. Eh, compartir y humanizar tu marca, mostrando lo que tú haces día a día para hacer tu, tu producto o para brindar tu, tu servicio pero no siempre en enfrascarte y enfocarte en quiero venderte sino en quiero aportarte mucho valor, quiero darte todo esto gratuito porque lo sé hacer y porque lo quiero compartir contigo y porque quiero que veas lo bien que sé hacer mi trabajo esa tiene que ser tú mentalidad con este tipo de estrategia, ir generando una audiencia que realmente sea sólida, que esté realmente interesada en tu contenido y que finalmente a través del embudo del marketing de contenidos que te mostraba y que te explicaba en el primer vídeo llegues a vender más. Yo creo que esta es la mejor estrategia hoy en día para lograr vender a través de las redes sociales. Espero que este vídeo te haya gustado, que este mini curso te haya gustado. Esto no es todo. Tienes el siguiente vídeo en el que Javier va a seguir explicándote cómo darle visibilidad a esta estrategia a través de la publicidad en Facebook e Instagram Ads. Te recomiendo que no te lo pierdas porque es muy pero muy importante que también conozcas esta parte de la estrategia. Si te ha gustado este vídeo te invito a que le dejes tu like, que dejes tu comentario, si te ha quedado alguna duda puedes escribirme, dejarme un comentario y yo te respondo y eh, me encantaría recibir tu feedback y que me cuentes qué te ha parecido en general este mini curso y si te interesa que haga alguno más, sería un placer recibir tu Devolución de sobre todo esto que hemos generado junto a Javier Marketing. No olvides suscríbete a mi canal y al de Javier porque seguiremos generando mucho contenido para aportarte valor. Nos vemos.